¿Es verdad, la Pontianak? Existen numerosos avistamientos de la llamada Pontianak en todo el sudoeste de Asia, especialmente en Malasia e Indonesia. Es un fantasma tan escalofriante que aquel que llegue a toparse con él en su camino podría caer fulminado al detenérsele el corazón por el espanto que ésta pudiera provocar. Similar al fantasma de la Llorona en Latinoamérica, la Pontianaca es el espíritu de una mujer de piel blanca y rasgos pasmados, como si se tratara de un cadáver. Su cabello es largo y negro, y viste con atuendo blanco. Esta deambula por los lugares oscuros y solitarios. Aquellos que la han visto describen su escalofriante aspecto de una forma espectral, semitransparente, que hace helar los huesos a la primera impresión. La pregunta aquí es, ¿el fantasma más popular del sudoeste de Asia es verdadero? Vamos a conocer la historia de la Pontianak y a descubrirlo. La palabra Pontianak del holandés indonesio Buentianak es un fantasma vampírico de la mitología asiática. También es llamada como Maniatak, Kuntilanak, Kunti o Churel. La leyenda cuenta que es el espíritu de una mujer que murió durante el embarazo. Mientras que otros relatos cuentan que fue una mujer que murió brutalmente asesinada por un hombre. Pontianak es una corrupción del malayo Perempuan Mati Beranak, que significa la mujer que murió en el parto. Por lo que el propio nombre ya nos relata la historia de este fantasma. Esto se puede mezclar con la palabra maniatak, que significa la muerte de un niño. Un aspecto que comienza a tornarse perturbador. Y es por eso que la gente en aquella región del mundo cuenta que durante la noche, si se escuchan gritos de algún bebé, indicarían la presencia de la Pontianac. Y al igual que el lamento de la Llorona en América, si el llanto es suave, significa que la Pontianac está cerca. Y si es fuerte... Entonces es que está lejos. También se puede saber si el fantasma está cerca, si los perros lloriquean y hacen sonidos de miedo. Pero si solo aullan, entonces la Pontianak aún está lejos. También los inesperados hedores nauseabundos pueden ser indicativos de que la Pontianak está cerca. Esta es una característica propia de los demonios. ...que podemos encontrar en los casos de Occidente. La Pontianac no es solo un espíritu en pena, va mucho más allá. Y su terror se debe a que esta criatura puede matar a las personas. Las muertes registradas y adjudicadas a la Pontianac... ...son aquellas en donde la víctima tiene el estómago devorado. Se cuenta que este monstruoso fantasma... ...desgarra el abdomen y saca las vísceras de los hombres... Además, les arranca los genitales con sus propias manos, como símbolo de venganza. Algunos cuerpos aparecen sin ojos, y la explicación es que si estos hombres vieron directamente a la Pontenac, ésta se los absorbió dejando las cuencas vacías. Además, es un fantasma que elige a sus víctimas, encontrando a sus presas rastreando la ropa que los hombres dejaron secando afuera de su casa. Por esta razón, muchos malayos se niegan a dejar ropa en los tendederos durante la noche. Existe una leyenda entre los pobladores que dicen que se pueden defender de la Pontianak si es que pudieran meterle un clavo en la nuca. Si esto sucediera, la Pontianak se volvería una mujer bellísima y sería tu esposa para siempre. Pero, ¿quién quisiera tener un fantasma vampírico como esposa? Y es que otra de las características de esta criatura es su forma animal. Un tipo de ave que mora por la noche llorando entre los árboles, en busca de sus presas. Algunas veces ataca al cuello de los hombres con sus afilados colmillos, tratando de succionarles toda la sangre. En otras ocasiones, se hace ver como una hermosa mujer seductora, haciendo que los hombres se acerquen a ella. Cuando sucede esto, ella transforma inesperadamente su rostro que la hace lucir como una anciana demacrada y sedienta de sangre y violencia. La leyenda está tan arraigada en Indonesia que la ciudad de Pontianak lleva el nombre de esa horripilante criatura que se decía haber perseguido al primer sultán cuando éste se estableció allí. El lugar era un nido de fantasmas y el sultán Sarif Abduraham al y sus soldados Ahuyentaron a los fantasmas disparando balas de cañón para después construir ahí su mezquita y un palacio. La historia parece que fue tan real que actualmente en cada ramadán o eventos festivos disparan cañones de carburo hechos con troncos como tributo a aquel sultán. En esta isla, la Pontianac llora por las noches por la pérdida de su bebé. Nuevamente, muy similar a la Llorona que en América conocemos. Es por eso que en aquella parte del mundo también se han realizado múltiples producciones cinematográficas sobre la Pontianac, además de cuentos, ilustraciones, esculturas y demás. Este fantasma ha cruzado fronteras a través del Internet debido a las múltiples evidencias fotográficas en donde las personas al tomarse una fotografía descubren que la Pontianak los acompañaba. Muy interesante y escalofriante es la historia de la Pontianak. Seguramente muchos de ustedes ya la habían visto en internet, pero desconocían su origen. Pero hoy estamos aquí para resolver el tema si este fantasma es verídico o es falso. La Pontianak es una realidad para el pueblo malayo. Su leyenda es tan fuerte que incluso los más incrédulos la aceptan ya como parte de su cultura. En este concepto, podemos decir que efectivamente la Pontianak es verdadera. Pero la historia que pudiera descifrar este misterio es la que se cuenta en la colección de cuentos del archivo del cónsul Paul Terox de 1977, donde se relata que el fantasma es una invención de las esposas malayas, que querían disuadir a sus maridos de encuentros sexuales aleatorios con las mujeres que se encontraban en la carretera por las noches. Algo completamente razonable, ya que como pudimos ver, la Pontianac solo atacaba a los hombres que de alguna forma les gustaba salir de noche. Ahora que ya conocemos mucho más acerca de este fantasma, solo nos queda disfrutar de su leyenda. Por favor, síganme en este canal, Oxlack Investigador, denle like y coméntenme. Suscríbanse también para que podamos resolver muchos más misterios. Aquí les estaré trayendo leyendas, historias e investigaciones sobre los fenómenos paranormales. Síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allá los veo porque subo contenido todos los días. Mi nombre es Oxlack Castro. Nos vemos en el siguiente capítulo.